Buenos días para todos mis seguidores. Quiero decirle algo al mundo entero. Hoy por hoy, en la isla de Cuba, después de tantos años que ha venido existiendo unas ideas para un pueblo. Esas ideas fue creada por Fidel Castro y toda aquella persona que lo apoyó en, la, en aquel entonces. Dentro y fuera del país Cuba tiene muchas relaciones con México Bien Pero que las situaciones críticas Que está llevando la isla de Cuba Por las personas que están viviendo Hace 63 años Que lleva este sistema que, la, que le ha podido brindar Este sistema Al pueblo de Cuba? Vamos, vamos a hablar del principio Porque todo empezó bien y cómo ha venido terminando de un modo tan mal que aquí un niño que nace, dice, nació en una tierra de hambre y de necesidades. Cuando no hay el alimento, están todas las necesidades cubiertas de problemas. Aquí las personas si se enferman saben que pueden morir en el hospital. A morir en la calle no, pero en el hospital sí. Porque existen tantas bacterias y tantas infecciones que no hay para limpiarse la cara mucho menos para un baño de un hospital. El mismo pueblo está soportando esta condena. El mismo pueblo está llevando esta cadena de errores cometidos hace muchos años. Hoy por hoy, el pueblo de Cuba, en General sabe hasta los niños, el problema que hay. En este momento, la vida de un cubano no vale nada. Como nunca ha valido, por ahora no vale nada, nada, ni un kilo, que se pueda llevar a la iglesia. Problemas con el mundo entero, por la dejadez y la desobediencia. Decir lo que no es cuando realmente nunca fue nada. ¿Por qué seguir siendo de esas ideas que no procrean, que no dan derecho a nada? Y mira lo que están arrastrando, mira lo que están cargando. Si llevaron esa cruz, ¿por qué seguirla llevando? Pensar que existe una libertad y está en uno mismo, si uno es capaz de elegir por ella. Porque en los sentimientos profundos del ser existe una libertad que le da el gran poder santísimo del Padre Celestial. Humilde, piensen cómo viven y mira cómo están resistiendo por algo que no existe. Tienen que volver a nacer de nuevo, borrar lo que tienen en la mente y volver a comenzar de nuevo. Dijo el Señor en la Biblia a través de un apóstol. Decir sí hay que saber. Porque mira lo que ha sucedido después de tanto tiempo. Están cargando con una condena que no es de ustedes. Es de unos pocos que siguen resistiendo esa condena y son ustedes. pueblo, quererse unos a los otros, amarse unos a los otros y mirarse a la vista el sufrimiento de cada cubano por la libertad del pueblo de Cuba. Piensen en esos niños que están sufriendo. Libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Silberio, portal a tener cubrimiento de sí, defensor de los derechos humanos. Esperanza el pueblo tiene, si el pueblo quiere, tendrá la libertad. Libertad como el monte verde de nuestra isla, de nuestra cubanía, por nuestra bandera y por el escudo y la palma real. Libertad, pueblo de Cuba.